Bueno, me llegó la, la hamburguesa que había pedido la clásica de Mostaza y Kepchu. Llamé a este número, pueden ir a llamarlo. Dejaré su número también en la descripción del video. 655750 y su número de celular 924282774. Vamos a probar la hamburguesa, la clásica. Y ya, pues vamos a probarla. ¿no? Vamos a ver qué tal es esta hamburguesa y Mostaza y Kepchu, porque miren, viene así. Ahí la tienen, miren. Ah, su madre, es un hamburguesón Y lo que me dio de cortesía mi brother Luis Un saludazo, me dio un pollito crujiente, vamos a probarlo Mira mm, yeah. Bueno, lo necesito, lo que pegue más rico ¿Qué tal hamburguesón? Lo pueden apreciar de esta distancia la hamburguesa la carne y de cortesía también me choquecito qué buen brother eh. delivery se lo recomiendo que vayan a pedirle delivery en huancayo ya les dejaré todo el link en la descripción dejaré el lugar dejaré el número todo vamos a probarlo eh. vamos a probarlo usar la mordidasa al hamburguesón sin papas después le metemos papa mm. como no puede faltar nuestro guaraná para comerlo rico con la hamburguesón oye si que rico baby como sale el humito del gas De la las papas muy crocantes se las recomiendo que pidan el delivery de mostaza y que chuguenazo hamburguesón Mm, mm, Miren, vamos a probar más Buenazo <risa> Voy a darle la cuarta mordida, la tercera, creo, pero vamos a darle un mordidazo eh. mm, yeah. Este es el hamburguesón, pues, de mostaz y ketchup Y bueno, el pollo que me había obsequiado mi amigo, ya me lo acabé <risa> Buenazo, buenazo. Buenazo. muy ricos como que gente. Pero yo no voy conmigo. Pero uh yo -huh. En un alien le pongo 10 a esta hamburguesa. Mm. Le pedí delivery y me trajo un poquito más todavía trocante y le echó también El mm -hmm. Muy Muy buena la gente, mi brother Luis Pueden ir a visitar su página también, está como mostaza y ketchup Denle like a la página Buenazo, gente Bueno ¡Ey! Bueno, espero que les haya gustado el video del de delivery que me hizo Mostaz y Ketchup, ya saben, dale like, también dale like a su página de Facebook de Mostaz y Ketchup, si quieres delivery, normal, llama a su celular, te lo dejaré acá abajito en la descripción de este video, así que, nos vemos gente, hasta un próximo video, chao.